No es lo mismo eh, el niño que va a pedir a su papá el carro o el coche que quiere tener, porque ya tiene la edad suficiente, porque lo quiere, porque además eh, eh, quiere uno de lujo para que las chicas lo admiren y lo aplaudan y lo envidien los compañeros, los amigos. Entonces, este niño va con su papá y, y se lo pide, se lo exige caprichosamente, más allá de que lo merezca o no lo merezca, y el padre, bueno, ahí se esmera y se esfuerza y le compra al niño, al junior, ese carro de lujo que quería, y bueno, ¿qué va a ocurrir? De Seguro se va a ver en la madre, va a chocar y, y no lo va a cuidar, sí lo hemos visto, ¿no? Eso es magia negra, por hacer una alegoría, una comparación tenemos luego este otro ejemplo aquel niño que terminó el estudio que se portó bien que hizo los deberes todo lo que su padre le pidió y entonces va se para frente a su padre y le dice padre yo hice todo lo que me correspondía tú me prometiste el carro así que vengo aquí a pedirte y a exigirte mi carro y el padre claro se ven aprietos porque de repente no era el momento oportuno, porque tenía otros gastos que no había previsto, porque había situaciones que eran fundamentales y primordiales resolver. Pero le había prometido el carro al niño. Y el niño caprichoso y se impuso y reclamaba con razón lo que se le había prometido. Entonces el padre hace un enorme esfuerzo y se endeuda con un montón de gente para comprarle a este chico su carro eso es magia blanca imagínense las consecuencias luego ¿no? porque seguro ese padre o esa familia va a tener un montón de dificultades por cumplir con ese capricho siendo que podía ocurrir de esta tercera forma y esta es la magia que nosotros debemos aprender a manejarnos y pongo este tercer ejemplo es como acercarse a ese papá y decirle, padre, ya cumplí con lo que me tocaba, ya terminé mi carrera, ya hice mi tarea, eh, hice lo que me pedías. Y bueno, estoy aquí para decirte que cuando puedas, cuando puedas, me va a encantar a mí tener ese carro. Es muy diferente, ¿no? Y el padre, sí, claro que sí, mijito, déjame resolver esto lo otro y vas a tener el carro que yo pueda comprarte o el que tú quieras y tal vez se tarda una semana, un mes seis meses pero el carro lo vamos a tener y todos felices y todos contentos esa es la magia trascendental esa es la alta magia eso es hacer participar la voluntad divina en nuestras vidas si ¿Sí, vamos entendiendo magia blanca entonces es actuar solo a través de la razón, aquello de lo que es justo e injusto. Y siempre hay una carga negativa detrás de ello. Magia negra es a través del inconsciente, bueno, de la víscera, de los impulsos y por supuesto la carga negativa desde ya que es muy superior, aunque puede existir algo positivo también en todo ello, ¿eh? <risa> hay mucha gente que aprende a través de los golpes ¿no? y del sufrimiento y del dolor tal vez eso sea lo positivo de un acto mágico de este tipo entonces recordar esto que es fundamental